Ve a Ajustes y activa el interruptor de Iniciar sesión junto con el arranque de Windows 11. Si no puedes, debido a que tiene que dar permiso en las opciones de configuración de Windows. Ve a Configuración, después a Aplicaciones. Luego a Inicio. Activa el inicio de WhatsApp. Cierra y vuelve a abrir la aplicación, seguramente lo tendrás ya listo. Puedes deshabilitar y habilitar ya desde WhatsApp. Un saludo y gracias.